Estamos con Coralina Gemetro, ella es Secretaria de Acción Social, Género, la Mujer y la Familia del Sindicato de Trabajadores Caninos. Coralina, gracias por atendernos. No, gracias a vos. Contanos de qué se trata el proyecto que se acaba de aprobar en la legislatura, eh, que de alguna manera los pone a ustedes como trabajadores esenciales. Digo, cuando digo ustedes, contane, contame qué incluye ese universo, ¿no? Paseadores, todo. Sí, el Sindicato de Trabajadores Caninos representa a todos los trabajadores caninos, no solo paseadores, sino peluqueros caninos, auxiliares veterinarios, adiestradores, y todo aquel que trabaje con una mascota. Eh, básicamente el proyecto que nosotros presentamos, y fue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 eh, no solo el hecho de que desde el punto de vista económico, claramente, en el cual nosotros hoy por hoy, como somos un rubro en el cual, que no está regularizado, económicamente nos vemos muy afectados, también tiene que ver la parte emocional del perro, en la cual el perro está acostumbrado, el perro es un ser social, ¿sí? Está acostumbrado a estar con sus pares, a, a comunicarse, a socializar, a salir, a oler, a jugar, a estar, a, a hacer cosas en manada, y además también, en el caso de los peluqueros, eh, a la necesidad sanitaria. ¿sí? No, eh, a veces se confunde la peluquería canina con la peluquería eh, personal de humanos, y la realidad es que es totalmente distinta. ¿No es estético? La, la peluquería de las no, exactamente, tal cual. La peluquería de, de, de, de las personas es algo estético, es una necesidad estética. La peluquería de, de, la, de los perros en su mayoría es una necesidad sanitaria. Eh, en cuestiones, por ejemplo, de... Eh, Corte higiénico donde vos, vos le, si los perros tienen mucho pelo en la colita, a veces cuando se encaca se les pega. Bueno, la necesidad de porque pueden entrar bacterias y generarse un parche caliente. Bueno, un montón de situaciones que están relacionadas con la, las, le, la parte sanitaria de la piel del perro. Bien. En el caso de los adiestradores, y antes de que nos enganchara la cuarentena, seguramente había un montón de compañeros adiestradores que estaban con perros en tratamiento. Sí. Eh, el, lo mismo, el adiestramiento puede basarse en algo en, en cuestiones comportamentales en cuestiones conductuales eh, y son generalmente se encara en sesiones nunca es en dos minutos como pensamos que es como se ve en la tele sí, ¿Sí? entonces entonces la idea es justamente hay muchos compañeros adiestradores que han arrancado por ahí algún tratamiento y es lo mismo que vos suspendas un tratamiento psiquiátrico me imagino un que que digo, no estamos hablando de, por ejemplo, un administrador que le enseñe a dar vueltas al perro, no, no solamente eso, sino de pronto a, a, a controlar quizá una actitud agresiva con otros perros, o... o cuestiones digo, conductuales, bien. cuestiones conductuales y comportamentales que hacen a la buena convivencia entre el perro y el ser humano, y la sociedad, ¿no? no y me eh, refiero a, a, la, a la urgencia, ¿no? Eh, digo, no se puede esperar con sí, algunas sí, cosas de sí. estas. Sí, puedo esperar, puedo esperar enseñarle el sentado a mi perro, pero no puedo esperar si mi perro tiene una conducta agresiva, o no puedo esperar si mi perro tiene una conducta destructiva dentro de la casa, o no puedo esperar si mi perro tiene una conducta de agresión hacia otros perros, ¿sí? Entonces hay, hay un montón de cuestiones, y hay un, un universo amplísimo con respecto a eso, de, del adiestramiento y las cuestiones conductuales y comportamentales, que, que bueno, en otro momento si querés lo charlamos, pero pero la realidad es que eh, es necesaria la labor del trabajador canino hoy por hoy, eh, porque además el perro está dentro de nuestra sociedad, es parte de nuestra familia, es parte de nosotros, ¿sí? Bueno, ahí llegaron ¿no? a <risa> a <La> Kenia. <risa> no hay problema, <risa> perdón, no hay problema, no pasa perdón, perdón, nada, ¿cora? Bueno, ya, igual ya, se, ocupo, ya se van a ocupar. Tranquila, que, yo, que te escuchamos, entiende, tenés perros, trabajás ah, eh, con genial. perros, no hay ningún problema, salimos con esto. Eh, vivo ¿cora? con perros. Vivís con perros. <risa> Yo te pregunto, ¿cuántos trabajadores eh, están en el rubro, no? Eh, porque... Alrededor de 5.000 paseadores, hay, hay solamente en Capital Federal hay alrededor de 5.000 paseadores, sin contar adiestradores y sin contar peluqueros caninos ni auxiliares veterinarios. ¿Y cuánto? ¿De lo otro hay una idea? ¿Tienen una idea o es difícil calcular. No, no, no, no, tenés alrededor de, ponele, en, en Capital Federal tenés más o menos 2.000, 3.000, eh, peluqueros caninos, o sea, y ni hablar en las provincias como Salta, Santa Fe, Tucumán, que en realidad no está tan explotado el paseo de perro, pero sí está explotada la peluquería canina. Entonces ¿Viste? ahí es que encontrás otro tipo de trabajador canino. Bien, viste que en general se, se plantea en otros rubros que los cuidados <ríe> suele estar a cargo de, de mujeres, ¿no? El cuidado de niños, de personas mayores, en los comedores... Eh, ¿Sucede lo mismo acá? Hay muchas mujeres, la verdad que en, en este último tiempo, en, en el inicio fue un trabajo relacionado netamente con lo masculino, porque se hablaba de fuerza, se hablaba de todo ese tipo de cosas, pero en realidad eh, a lo largo de, de la evolución del laburo, hace 30 años que es, existe este trabajo, más o menos 30, 35 años, que se tiene conciencia de, de, lo que, de nuestro oficio, eh, no, no, no. Eh, eh, se ha empezado a evolucionar y hay muchas mujeres, sobre todo porque se, nos, nos dimos cuenta que el paseo de perro no tiene que ver con la fuerza, no tiene que ver con el castigo, no tiene que ver con todo eso, tiene que ver con eh, un hecho social, y la mujer es, una, es un hecho social también, ¿no? Eh, la mujer ha avanzado en todos los aspectos de la vida, y bueno, eh, ha avanzado también en esto. Bien. Mucha gente, vos sabés que hoy digo, en cuarentena, como que el perro, para sacar al perro se convirtió en una excusa, ¿no? Algunos escucharán sí. esto y dirán, bueno, nada, yo... Los que tenían paseador volverán a, a, a, a que el, el paseador o paseadora haga su trabajo, y, y los que no, no, eh, pero digo, evidentemente... Lo que más, lo que primero me viene a la cabeza, o lo, lo que más eh, me, me cierra es, es la fuente de laburo ustedes, más ¿no? allá de la cantidad de gente que no esté paseando sus perros y que no esté en la calle con, en riesgo con el coronavirus, ¿no? Digo, ¿cuánto sí. cobra, ¿cómo, cómo es el trabajo en tanto subsistencia? ¿Cuánto, no estamos hablando de, de gente que gane mucho dinero, ustedes son laburantes que viven el día a día. Sí, nosotros, mira, eso depende, en depende, la zona en la que vos labures, ¿sí? porque no vas a poder cobrar exactamente lo mismo en Recoleta o en Barrio Parque que ponerle mataderos. O en, en, la, en las provincias, inclusive, en las provincias, o en Provincia de Buenos Aires, no es lo mismo que vayas a cobrar lo que vas a poder cobrar en San Isidro o Vicente López que lo que vayas a poder cobrar en, eh, no sé, ponerle la Ferrere, ¿sí? Son eh, barrios o lugares con poderes adquisitivos distintos, siempre lo que tratamos es de que haya un piso donde todos, eh, donde no seamos explotados y donde eh, podamos eh, tener un básico, digamos, como para, para poder lograr eh, este objetivo de que, nada, valorizar nuestro laburo, valorizar nuestro tiempo, valorizar nuestra responsabilidad, eh, y además también... Eh, tiene que ver con la cantidad de perros que vos tengas y la cantidad de horas que vos trabajes. Claro. Este laburo es muy amplio en ese sentido, porque las modalidades, hay muchas modalidades. Tenés las personas que laburan con paseos individuales, las personas que laburan con paseos en manada, las personas que laburan por hora, las personas que laburan por paseo con recreación, las personas que trabajan solamente con caminata, ¿sí? en, el, en, el, en el caso de los paseadores caninos. ¿no? Entonces, es, es muy amplia la... la la, la, pero siempre, por lo general, más que un sueldo básico vas a ganar. Bien. Y, pero también depende de lo que vos, la energía que vos le pongas, las ganas que vos le pongas. Un sueldo básico que hoy no hoy no, no asegura nada, ¿no? digo No, o sea, claramente, claramente, Me imagino que también acá hay una cuestión del día a día, porque es un trabajo con, un, con una, no necesariamente, pero es muy probable que con un grado de precarización importante. ¿Cómo venís bancando Totalmente. vos o los compañeros, eh, eh, tus compañeros? Bueno, la eh, Justo en mi área, ¿no? En este caso, hay muchos compañeros que han cobrado, empezado, cobran siempre por día o por hora o por semana o por quincena y hay otros que cobran mensualmente. Los que estamos hace mucho tiempo, yo sabes, casi 20 años, así que laburo de esto, eh, tenemos una clientela armada, tenemos. Eh, segundas o terceras generaciones de perros de un mismo cliente, con la cual ya nos conocen y nos valorizan, y, no, y siempre han, han eh, antepuesto esa confianza que tenían para volver a contratarnos. Y es, esa confianza nos dio que, por ejemplo, en esta cuarentena, algunos compañeros nos hayan seguido pagando algunos clientes. Pero en otro caso, y en la mayoría, yo te diría que en el 80% de los compañeros no es así, viste. Entonces, sí, la solución, el, el resolver el día a día fue muy, muy, es muy complejo, eh, para eso nosotros, desde la Secretaría de Acción Social, estuvimos trabajando con, eh, con bolsones de mercadería, asistiendo, apoyando, en el caso de la IFE estuvimos dándole las herramientas posibles a algunos compañeros que no tenían internet, ni computadora, o no sabían cómo desarrollarlo, porque esto también, en, en este rubro tenés de todo, tenés desde el más intelectual hasta la persona que todavía no tiene un desarrollo claro, con computadoras ponele, entender. Claro. Entonces, porque no se trata de ese tipo de conocimiento, acá se trata de otro tipo de conocimiento, el laburo nuestro. Sí. Que también es, ese, ese es un punto muy importante a que la gente entienda que acá no se trata de tener un título universitario en Harvard para poder ser paseadora, acá se trata de tener cierto film y cierta lectura con los perros y cierta práctica y cierta energía distinta para porque estás trabajando con un ser vivo, Bien. ¿no? Entonces, bueno, nos pasa eso. A ver, el proyecto lo presentan entre Sergio Abreu ya del GEN, Juan Manuel Valdés de todos, o por lo menos ellos, ellos dos eh, impulsan el proyecto, pero sale por unanimidad, que es lo que me decías. ¿Por qué, todavía, ¿Por qué todavía no fue promulgado, reglamentado y por qué no se puso en práctica? Eh, la, la realidad es que... Eh, el casi el 95% de los legisladores han, han, han apoyado este, este proyecto, y justamente ya nos han declarado desde la legislatura eh, pa, eh, trabajadores esenciales. Faltan cuestiones técnicas que están relacionadas como el cómo vamos a implementar eh, este, este permiso, de qué manera, y a, a quiénes van a, a quién va, a, quién va a, a, a cubrir, ya sea, porque en un principio... Eh, se hablaba solo de paseadores y nosotros estamos queriendo que sean todos los trabajadores caninos los que, los que puedan ser considerados trabajadores esenciales. Son cosas muy, muy básicas. Ahí está mi ovejera Anika, que, se está, es, que es hija de África, que, la perra de Vanessa, que, que te está rascando un poco ahí arriba de está la cama. Que vamos a son tus perros, bueno, estás en tu casa, sí. No, hay ningún problema. Es así, o sea, no, inclusive los perros que no son de mi casa, que son míos como clientes son tratados de la misma manera. Sí. Bueno, te termino de cerrar. Dale. Eh, eh, la idea es que se tenga, se, se esté charlando en esta semana cómo se va a terminar los cómo se van a ter, determinar los lineamientos del, del permiso y ya la semana que viene pedi, pedir que el ejecutivo nos firme para que podamos salir con un permiso concreto, ¿sí? Bien. Ahora el permiso está implícito porque en la mayoría de, de, la, de los legisladores dijeron que sí, pero bueno, falta la, la resolución del Ejecutivo. Bien, y por último, eh, me imagino que habrán planteado, por ejemplo, un protocolo. Contanos un poco cuáles serían los cuidados particulares que se tendrían. Sí, tenemos diferentes protocolos para las diferentes áreas de laburo, ¿sí? En el caso de los paseadores, bueno...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 lo veo quién es, eh, nada, también, eh, lo importante es que si tenés, si tenés tus propias correas, bueno, utilizás tus propias correas. En sí. el caso de en el caso de los peluqueros, eh, barbijo o mascarilla, eh, ¿cómo se llama?, antiparras, uh -huh. eh, pelo recogido también, o gorra si es posible, eh, ropa ámbola ambos con camiseta larga hasta abajo, turnos espaciados, ¿Sí? Donde, de a, una, de a un solo turno, ¿sí? Donde pueda andar. Y además, eh, para que los clientes no se amuchen tampoco en la peluquería, ¿sí? Y bueno, y nada, eh, eh, en el tema de... Bueno, digo, por lo que me estás contando y las precauciones que están tomando, no parecería, por lo menos por la, no. la información y por lo que se maneja en otras actividades, no parece ser una, una actividad de, de, de mayor riesgo, ¿no? Más que un delivery. No, no menos inclusive, claro. porque además nosotros tenemos un está un recorrido, un, eh, ah, y además, perdón, en el grupo sí. de, en el tema de los paseadores, es grupos reducidos de tres o cuatro perros y paseos cortos, ¿sí? De una hora. Con lo cual así, si vos tenés, eh, o sea, nosotros estamos planteando hasta diez perros. Si vos puedes reducir tu grupo en tres perros para reducir también el contacto y el área de, de circunferencia donde tú te vas a mover, mejor todavía. Sí, la idea es también, nosotros tenemos un recorrido establecido y con unas, con personas que vemos constantemente, no es que son personas aleatorias, ¿sí? nosotros lo que vemos son las mismas personas siempre, con lo cual tenemos un control de las per y un y una habitual eh, diálogo con las personas para saber cómo están, cómo se sienten, que esto es algo súper importante también. Sí. En ese que, caso, eh, distinto de lo que te decía del delivery, ¿no? Porque al fin y al cabo... Totalmente, ¿no saben quién es? Bien. Te puede tocar cualquiera. Exactamente. Bien. Bueno, Coralina, me parece, que quedó claro, eh, no sé si Perfecto. hay algo más que quieras agregar. El sábado sí, cuento, me decías, no. contanos que el sábado va a haber una. Eh, eso te iba a contar. Eh, estamos haciendo, estamos juntando, recolectando oh. alimento balanceado para todos los perritos que quedaron encerrados en Villa oh. Azul. Sabemos que en provincia de Buenos Aires el nivel de perros en la calle es mucho más alto en porcentaje que el que hay casi en capital, casi ya no hay más nada. Pero bueno, eh, estamos juntando alimento balanceado. Eh, para los perritos que quedaron en Villa Azul y en Villa Itatí, por ahí, en esa zona. Y el sábado lo vamos a hacer la entrega de esas donaciones con la Intendenta Mayra Mendoza. Eh, Mayra Mendoza, ahí está. Mayra Mendoza, gracias. Sí, me eh, me y, va, y estamos en todas nuestras redes, y va, puedes encontrar en la página nuestra de Facebook, Sindicato de Trabajadores Caninos, va, puedes encontrar el flyer y si vos, si vos lo puedes pasar, genial, buenísimo. Eh, y bueno nada, donde van a tener todos los números de contacto para poder hacer las donaciones lo que estamos eh, pidiendo son eh, alimento balanceado, pipetas, correas, collares, antiparasitarios eh, todo ese tipo de cosas que no requieran una medicación ni una prescripción porque eso lo hace un veterinario eh, pero que sirven para mejorar la salud de, y el bienestar de esos perritos que hoy por hoy están medio como a la deriva no Muy bien, seguro que se va a acercar un montón de gente Gracias Coralina No, gracias a vos